En México la gente está predispuesta a que cada septiembre existan temblores, por lo que comienzan a tener miedo desde antes de que empiece este mes. Y todos se preguntan, ¿por qué es que en septiembre hay temblores en México? O peor aún, ¿por qué cada 19 de septiembre existe un temblor bastante fuerte? Eso es lo que hoy vamos a revelar aquí en el Departamento de Investigación Oxlack. Abriremos el expediente de los temblores en México. La tarde del lunes 19 de septiembre del presente año ocurrió lo que todos los mexicanos inconscientemente esperaban: un aterrador sismo, el cual tuvo como epicentro el estado de Michoacán con una intensidad de 7.7 en la escala de Richter. Güey, está muy fuerte, güey! ¿Pero por qué? ¡Oh! ¿Qué? Oh, mejor para me ¡Mira la barba! ¡Quítate la barba, niña. Estás, Jonathan. qué tal buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, aquí estamos aquí con un poquito con el susto de que del temblor. Estábamos acá, yo estoy hospedado acá en el Hotel Siroén. De hecho, hasta el agua de la alberca se salió. Estamos cerca del epicentro, está, está, estamos muy cerca. Este, todas las personas que estábamos ahí, pues salimos este corriendo un poco asustados, pero gracias a Dios aquí estamos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo fue cuando comenzó a temblar? ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? Eh, yo estaba en el sanitario, iba a entrar al sanitario, cuando empecé a sentir que temblaba, dejé como unos cuatro segundos que, que terminé pensé que iba a ser corto. Después de eso, empecé a sentir más, nomás desconecté mis teléfonos y salí luego, luego. Nada más que sí, la presión estuvo porque se amontonó un poquito la gente en la salida y sí, se aglomeró un poco. Por eso decidí ya venirme un poquito más, un poquito más retirado, donde esté más abierto. Ok, ¿cómo está la gente? ¿Qué fue lo primero que viste cuando saliste y encontraste a las personas afuera? Eh, eh, eh, estaba un po había mucho nerviosismo entre varias personas, algunas se desmayaron, pero este cuando ya terminó todo, este, le empezaron a llegar algunos este, guardias de seguridad para empezar a, a juntar a la gente lo más afuera y retirado de, de las partes altas ¿no? de, del hotel y todo eso. Estuvo Está casi a 150 kilómetros de aquí, un poquito más. Después de 10 metros de profundidad, por eso se, se sintió un poquito fuerte. Muy bien, bueno, pues te agradezco, Jonathan, que... nos sé, estés platicando lo que te ocurrió. Esperemos que no vaya a pasar, eh, pues, algunas réplicas fuertes. Y que te encuentres bien. Un temblor, aquí. ¿Están todos bien, güey, aquí? No, güey, está Deja, pido ayuda, güey. Sí. ¡Mames, qué pedo! De vivir una... Lo inexplicable de este sismo es que ocurrió el mismo día en el que años anteriores también ocurrieron tragedias por sismos. Vayamos a los archivos. La mañana del 19 de septiembre del año 1985, ocurrió un sismo de magnitud 8.1 en la escala de Richter, que cambió la vida de miles de personas. Está temblando, está temblando un poquitito, no se asusten, vamos a quedarnos, les doy la hora, 7 de la mañana, dieci... Ay, Chihuahua. Siete de la mañana 19 minutos, 42 segundos, tiempo del centro de no, México. No Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad, vamos a esperar un segundo para poder hablar. La tragedia azotó a la Ciudad de México, en donde edificios, casas y construcciones se derrumbaron, atrapando a miles entre los escombros, siendo la tragedia que más ha golpeado a nuestro país. Aquella mañana terrible del 19 de septiembre de 1985 a las 7 de la mañana, con 19 minutos, un sismo de. 8.1 grado Richter sacudió, rompió la ciudad, cientos y cientos de edificios se vinieron abajo. Al día siguiente, o sea, hasta las 8 de la noche, la réplica, otro sismo de 7.9 grados agravó la dimensión del desastre. Aún con el dolor y el trauma que provocó aquel terrible sismo, los capitalinos y pobladores de otros estados volvieron a vivir el terror de un fenómeno como este en el año 2017. 32 años después, el mismo día, un temblor de 7.1 volvió a causar la tragedia en México, como si se tratara de una película de terror que se repetía. Se está registrando un fuerte terremoto en la Ciudad de México. Se está moviendo todo. Vean ese edificio, cómo se está moviendo. La alerta sonó tarde. Vean el edificio del ESME es el sindicato de electricistas de, de México este edificio se movió fuertísimo se cayeron los vidrios esto es in, increíble estamos estamos viendo el peor de los sismos calma, no pasame, este, calma, calma. esto está está tremendo calma, calma. señores eh, no, no, no, es, es es increíble, increíble el movimiento que se está viendo en este instante, totalmente espantado porque es este... Eh, Beso, ven la estructura de ella No, no, no es cierto. sintieron, yo me recargué ahí. No, no dije, no, no. No mames, que no, sigue temblando, no, cabrón. Que pedo. Ah, sí, no mames, no mames. la gente pasa Sí, fásense, sí por favor. no Yo ya sé, ya sé. Güey, ¿no salimos del, del conde? Ah, exacto, güey. Sí. No ahorita ni puta. Era la una de la tarde con 14 minutos, cuando la tierra se comenzó a mover con una fuerza devastadora. Precisamente después de que los mexicanos habían realizado un simulacro recordando la tragedia del 85, es como si la vida nos jugara una macabra broma. Morelos, el Estado de México y Ciudad de México quedaron incomunicados por un tiempo para después comenzar a recibir las primeras noticias de que existían muertos, heridos y destrucción por doquier. El mismo mes, el mismo día, el terremoto nos volvía a golpear sin compasión. Fue entonces que la gente se encontró en la misma situación y los recuerdos del terremoto del 85 renacían en la mente y alma de quienes lo vivieron y traumatizaban a quienes sorprendía por primera vez. Pero... ¿Por qué sucedió el mismo mes y el mismo día? Nadie lo pudo explicar. Solo quedó como una macabra coincidencia que puso en alerta a los mexicanos y a tener miedo al mes de septiembre y más al día 19. Tres veces, tres fuertes sismos, el mismo día, y en los dos últimos casi a la misma hora. El temor regresó como si una bestia subterránea despertara cada cierto tiempo el mismo día, 19 de septiembre. ¿Será coincidencia? Las coincidencias siempre han ocurrido. Es un fenómeno que no podemos explicar, pero que simplemente sucede y lo aceptamos. Sin embargo, una coincidencia como la del 19 de septiembre en México es algo que sobrepasa esta posibilidad. Los hombres de ciencia comentan que es verdad que es muy difícil que una coincidencia así se produzca, pero que no es imposible. Y aunque el porcentaje a que ocurra es sumamente bajo, debemos aceptar que simplemente ocurre. También hacen un llamado a que la gente no comience a tener miedo ni a causar histeria colectiva, porque para ellos los fenómenos sobrenaturales simplemente no son aceptados. ¿Será una maldición? Hasta el momento no se había creado ninguna hipótesis de que esto pudiera ser una maldición. Pero después de lo vivido este día con la tercera vez, muchos están buscando explicaciones divinas o malignas. ¿Será un castigo por algo que los mexicanos hicimos o seguimos haciendo? ¿O estas desgracias serán un mensaje que no hemos podido descifrar? ¿Será parte de la ley de la atracción? Para los que no conocen el tema de la metafísica o ley de la atracción, les explicaré brevemente a qué refiere esto. Se dice que nosotros podemos hacer realidad lo que pensamos si mantenemos nuestra visión y energía en un objetivo. Esto puede suceder conscientemente o también producirse inconscientemente. Es decir, al parecer el que la mayoría de la gente comience a prepararse para un sismo en septiembre provocaría energía que haría realidad el suceso y entre más personas hagan bromas, menciones o piensen en el temor de un nuevo terremoto, esto podría seguir sucediendo. Esto explicaría por qué sucede el mismo día e incluso casi a la misma hora, ya que desde el simulacro que se hace en la mayoría del país, el mismo día a las 12 horas, se estaría generando un pensamiento grupal, una energía, adrenalina y temor condiciones idóneas según la metafísica para que las cosas se materialicen o se vuelvan realidad por lo tanto los mismos mexicanos con nuestro poder mental estaríamos generando este suceso y si es así entonces debemos estar preparados para el 2023 porque muchas más personas tendrán miedo el 19 de septiembre siguiente que ocasionaría un desastre mayor esta hipótesis la vamos a comprobar el siguiente año. ¿Será porque vivimos en una programación? Otra de las hipótesis que se han estado manejando en todo el mundo sobre el significado de nuestra existencia u origen del humano es la que menciona que somos parte de lo que pudiera ser un programa hecho por seres desconocidos. Un tipo Matrix donde todo está controlado y creado por lo tanto, esta programación haría que estos días en México sucedan los sismos. Es una hipótesis bastante descabellada, pero la gente ya no está dispuesta a aceptar que esto sea una simple coincidencia. Explicación objetiva Este canal tiene como objetivo el de investigar, analizar y revelar la verdad sobre los fenómenos extraños o sucesos inexplicables que causen eco y viralidad en Internet. Por lo tanto, es deber del equipo Oxlack no solo presentar las diversas posibilidades, por muy absurdas o no sustentadas que éstas sean. Así que podemos decir que, en realidad, los sismos ocurren constantemente durante todo el año, ya que México se encuentra en una zona donde las placas tectónicas producen este fenómeno. Solo que en los medios de comunicación no nos informan sobre los cientos de movimientos que podemos sufrir al día. Aun con esto, debo de decir que tampoco podemos explicar la extraña coincidencia, ya que lo inexplicable es el por qué los sismos son más fuertes en septiembre y en este caso específicamente el 19 de septiembre. Este es un misterio moderno que ha nacido y que tendrá aterrados a los habitantes de muchos estados de México porque la experiencia de aquellos que han vivido estas tragedias jamás se borrarán de su mente. En este expediente ya tenemos archivos de tres momentos diferentes que quizá pudieran darnos una respuesta en los siguientes años, o quizá incrementar el misterio. Aceptamos todas sus hipótesis sobre el por qué suceden fuertes temblores los días 19 de septiembre leeremos toda la información que agreguen en los comentarios. Mientras tanto, seguiremos atentos para investigar cada misterio que surja en el mundo. Suscríbete a este canal si quieres unirte a nuestra comunidad de buscadores de la verdad y la investigación. Mi nombre es Oxla Castro. Nos vemos en el siguiente expediente.